Cálculo de etapas ideales en operaciones de absorción y de arrastre y cálculo de la relación limitante. En este video se mostrará el uso de las relaciones mol en los cálculos. Lo que veremos a continuación se aplica al cálculo por el método gráfico, cuando se da la transferencia de un único componente para un sistema que pueda considerarse isotérmico e isobárico, y es aplicable tanto a mezclas diluidas como concentradas. Las operaciones de absorción y de arrastre se llevan a cabo comúnmente en columnas cilíndricas, con partes internas, ya sea de platos o empacadas. El gas, al ser la fase menos densa, ingresa por el fondo, asciende por la columna y sale por el tope. Por otro lado, el líquido, por ser más denso, ingresa por el tope, desciende poniéndose en contacto con el gas y sale por el fondo, lo que se conoce como flujo contracorriente. Si conocemos las composiciones de entrada y de salida de las corrientes, así como los flujos correspondientes, podemos obtener el balance de masa total para el componente que se transfiere. Si hacemos un balance solamente en una sección de la columna, digamos por ejemplo en la sección inferior, hasta un punto intermedio de la torre y despejamos la composición de la fase gaseosa que sale, obtenemos lo que se conoce como la línea de operación. Al graficar los datos de equilibrio en un diagrama de mccabe till veremos que la línea de operación para el proceso de absorción estará por encima de esta curva. Los límites estarán definidos por el par de composiciones del tope y el par de composiciones del fondo. La línea de operación es curva porque los flujos totales varían a lo largo de la torre. Los cálculos se pueden agilizar si en lugar de utilizar fracciones molares que tienen como base la totalidad de los moles de cada corriente, si se emplean en su lugar las relaciones molares que toman como base los moles del componente que no se transfiere, de manera que esta base se mantiene constante. Así por ejemplo, para la fase gaseosa definimos la relación molar como los moles del soluto presentes en el gas entre los moles de gas libres de soluto o lo que es lo mismo, los dos moles de gas portador. El flujo molar de gas portador se calcula fácilmente si se conoce el flujo total y la composición, ya sea a la entrada o a la salida. De manera análoga se definen las relaciones mol para el líquido y el flujo de líquido y libre de soluto. La conversión de fracciones molares a relaciones molares se hace dividiendo la fracción molar del soluto entre la fracción molar del componente que no se transfiere. A su vez, podemos obtener la fracción molar a partir de la relación molar, como se observa en las siguientes ecuaciones. El balance de masa se obtiene fácilmente con las relaciones molares. Asimismo podemos ver y la línea de operación expresada en relaciones molares tiene la forma de una línea recta, puesto que la razón entre el líquido y el gas libres de soluto es constante, así como los demás términos de la ecuación. Esto hace que, aunque la curva de equilibrio sea una curva, la línea de operación es una recta y es mucho más fácil trabajar con una línea de operación recta. Veamos un ejemplo. Se desea absorber amoníaco de una corriente de aire usando agua pura en una operación isotérmica e isobárica a 0 grados Celsius y 1,30 atmósferas. El gas entra con 25,9% de amoníaco en fracción molar. Se requiere eliminar el 98% del amoníaco del gas que fluye a 40 kmol por hora. Se utilizará 1,5 veces el flujo mínimo de agua. Puede suponerse que el agua no es volátil y que el aire no se disuelve en el líquido. Debemos calcular el flujo mínimo de líquido y el flujo que se requerirá para la operación. Y ya con esto podríamos obtener el número de etapas teóricas. Veamos los datos con los que contamos. Sabemos que el gas ingresa a un flujo de 40 kmol por hora con 25,9% de fracción molar de amoníaco lo que equivale a 0,35 moles de amoníaco por cada mol de aire. Podemos obtener entonces el flujo de gas libre de amoníaco, o sea, el flujo de aire, en este caso 29,6 kmol por hora. Se muestran los demás datos. En este caso no conocemos cuánto es el flujo de líquido que ingresa, sabemos que debe ser 1,5 veces el flujo mínimo, pero esto debemos obtenerlo primero. Para poder calcular, vamos a ocupar los datos de equilibrio a 0 grados Celsius y 1,30 atmósferas. Los datos para este sistema se obtienen fácilmente como datos de solubilidad de amoníaco en agua y presión parcial de amoníaco en el gas. Acá se han convertido estos datos a relaciones molares y fracciones molares. Vamos a definir la etapa 1, o oh, que es lo mismo, el plato 1, en el tope de la torre y la última etapa, la etapa np, en el fondo. Para una etapa intermedia n obtenemos la expresión para la línea de operación en fracciones molares. Asimismo, podemos hacerlo en relaciones molares. A la izquierda vemos una gráfica en fracciones molares, a la derecha vemos la gráfica en relaciones molares. Démonos un flujo, en este caso de 350 kilomolts por hora de agua. Obtenemos entonces las líneas de operación en ambas gráficas. La línea roja punteada superior representa la composición en la entrada del gas, que ya está definido por el problema. La línea punteada verde representa la composición del líquido que sale por la última etapa. Podemos trazar las etapas por el método de McCabe-Thiele con la escalera típica. Recordemos que acá iniciamos desde las composiciones que nos definen el par de composiciones del líquido que entra y del gas que abandona la primera etapa. Pasamos al par de composiciones establecidas por las corrientes que abandonan el primer plato, que en este caso serían composiciones de equilibrio al trazar, tratarse de platos ideales. Y seguimos hasta obtener y las composiciones que están debajo de este primer plato. Así continuamos sucesivamente para los platos siguientes, en este caso, para estas condiciones el número de platos ideales serían 2,64. Vemos que no hay diferencia tener obtener el cálculo ya sea en fracciones molares o en relaciones molares. Si reducimos la cantidad de líquido, en este caso a 260 kmol por hora, obtenemos una relación un poco más baja que la anterior y una composición de líquido a la salida mucho más concentrada en amoníaco. Podemos seguir reduciendo el flujo de líquido y veremos que cada vez se van requiriendo más y más etapas. Esto se debe a que cada vez está más cerca las dos líneas, o sea, la fuerza impulsora es cada vez más pequeña. Llega a un punto donde las líneas se están cruzando. Como vemos en este caso, las líneas se cruzan justo en el extremo superior de la torre, o sea, en el tope. En este caso, se requerirán infinitas etapas para lograr una separación dada. Contando ya entonces con el flujo mínimo de líquido, obtenemos la relación mínima entre el líquido y el gas. En flujos totales serán 5,01, mientras que en flujos libres de soluto será 6,76. Asimismo, obtenemos en la línea punteada verde la composición máxima de líquido. Una vez hecho esto, podemos obtener, para las condiciones que nos pedía el problema, de 1,5 veces el flujo mínimo de líquido en el número de etapas requeridas y el flujo de líquido requerido, en este caso 300 kmol por hora. La composición de líquido a la salida será en fracción molar 0,5. 0.33. El número de etapas ideales 3,05 En este caso vimos que podría ser muy fácil obtener la relación mínima despejando la composición de salida máxima del líquido en el punto donde se cruzaba la línea de equilibrio con la línea que definía la composición del gas de entrada Sin embargo, esto dependerá de la forma que tenga la curva de equilibrio Veamos otro ejemplo, en este caso para un proceso de arrastre. Vamos a partir de un líquido que fluye a 310 km por hora, que tiene una composición de entrada de 0,033 en fracción molar de amoníaco, y ocupamos que la composición de salida de ese líquido sea menor al 0,5%. Los balances de masa aplican igual, no hay que hacer ningún cambio. Sin embargo, en este caso, las composiciones no harán que la curva de operación esté por debajo de la curva de equilibrio. La curva de la derecha para un flujo de gas de 200 kmol por hora, si bien parece ser recta, es en realidad una curva. La línea punteada establece la composición del líquido que ingresa a la torre. En este caso, para el flujo dado, obtenemos una relación entre el líquido y el gas de 1,55 en flujos totales y la composición del gas a la salida en fracción moral de 0,042. Se obtiene simplemente leyendo a partir del punto donde se cruza la línea de operación con esa línea punteada. Lo que corresponde a las condiciones del tope. En este caso, trazaríamos las etapas no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, puesto que la etapa 1 está en el tope. Para el caso mostrado, se requerirán 2,27 etapas. Veamos si reducimos el flujo de gas, en este caso a 150 km por hora. Se requerirán más etapas. Podemos seguir reduciéndolo, cada vez requeriremos más etapas. Llegará a un punto, en este caso a 73 kmol por hora, donde ya las líneas de operación y la curva de equilibrio se están tocando. En el punto de tangencia la fuerza impulsora se ha anulado, o sea, las corrientes están en equilibrio. Puesto que están en equilibrio, no cambiarán, no cambiarán más y por tanto la separación es imposible.